Que los alumnos se asombren de lo que son capaces de hacer. Hacer crecer lo que el alumno lleva dentro. Dar la mejor formación académica y humana a los alumnos. Que el estudiante experimente qué es entender, qué es comprender, qué es aplicar y qué es hacer. La pasión por el trabajo bien hecho. Estará la última en metodologías docentes. Ser flexible a las nuevas enseñanzas en el aula. Poder intercambiar experiencias docentes con otros profesores. Reflexionar sobre mi actividad docente. Son los detalles los que marcan la diferencia. Me gusta enseñar. Mi docencia se inspira en el ejemplo de los buenos profesores, de los colegas dedicados a la enseñanza, paciente, entregada, apasionada.